Una pregunta que me hicieron, doctor, ¿por qué los hombres se siguen masturbando si ya tienen pareja? Sé que muchas mujeres y hombres también se preguntan por qué se siguen masturbando si ya tienen una pareja. Y esto a veces acaba afectando a la pareja ya que piensa que no está haciendo lo suficiente, que no lo está complaciendo o que falta algo para pimentar la relación. Pero te digo que estés tranquila y tranquilo, porque esto no tiene nada que ver contigo. Esto es algo normal y no quiere decir que esté faltando algo en tu relación. Diversos estudios han comprobado que tanto los hombres como las mujeres que se masturban tienen mejores relaciones sexuales con sus parejas. Y esto es el resultado de conocer mucho más a su cuerpo, de saber las zonas erógenas, que más le excitan, etc. Además, también hay diversas razones por las que el hombre se masturba teniendo pareja. Número 1, lo hace para disminuir su estrés. Número 2, lo hace por placer. Número 3, mejorar la erección con su pareja. Y número 4, tratar de durar más tiempo para llegar al orgasmo y mucho más. Mujeres y hombres no tienen por qué preocuparse si sus parejas se masturban. Esto es normal y es algo fisiológico. Doctor David informa.